metemos con la información en vivo Marcela Navarro haciendo un relevamiento con la gente de Mumalá para contarnos los datos que nos, que nos duelen acerca de los femicidios. Marcela, ¿cómo te va? Buen mediodía. Bienvenida. Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal Noelia? ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo están? Y a todos los mendocinos en casa. Vamos a contar qué ha pasado con los números de femicidios en los últimos cinco años en Argentina, pero sobre todo en la provincia de Mendoza. Nos encontramos en este momento en la legislatura provincial porque ustedes saben que Mumalá ha desarrollado este observatorio que trabaja desde hace mucho tiempo y ahora la Cámara de Diputados lo ha declarado de interés, justamente por el trabajo que han tenido y por la contribución que tiene estos números tan importantes bueno, para luchar contra todo lo que está pasando principalmente con las mujeres. Vamos a hablar con Silvina Anfuso, que es diputada. Primero, ¿cuál es el reconocimiento que se hace y por qué? Este, de este informe, digamos, pasa de estos números de observatorio a trascender a la legislatura. Bien. Bueno, desde la Cámara de Diputados hemos eh, votado, eh, que es de interés, ¿no?, el informe que ha desarrollado la organización Mumalá, porque es un trabajo muy arduo, que nos da información muy importante para poder pensar las políticas públicas que, eh, bueno... variables que se juegan en el contra que ha hecho Mumalá eh, recolecta datos de todo el país, recolecta datos a partir de los medios de comunicación sobre, eh, por ejemplo, podemos ver cuál es el, el tipo de vínculos que existía entre la persona asesinada, la mujer asesinada. Y el femicida, si el femicidio ocurrió en las casas, si ocurrió en otro ámbito, si estaba en un proceso de desvinculación, si habían denuncias previas, si hubieron medidas de protección, si funcionaron o no funcionaron... Eh, algunos comportamientos también sobre los femicidas. Hay menos información en los medios por ahí respecto a esto para poder recopilar, pero sí algo para empezar a, a tener datos que nos permitan afinar la política eh, pública. Eh, comentábamos recién que la mayoría de los femicidios ocurren en el ámbito del hogar, es decir, en las casas. Por eso, cuando empezamos desde las organizaciones de mujeres, que yo provengo de ahí, eh, a ver esto decíamos hay que construir refugios, ¿no? entonces eh, con la dirección de género en su momento construyó y habilitó con los municipios los refugios. Hay un dato que en el momento de la desvinculación de las mujeres se pone más fuerte quizás en los riesgos, ¿no? porque el agresor tiende algunas veces a reaccionar, entonces la medida de protección, ¿basta solamente con la medida del Poder Judicial o hay que tomar otras estrategias? ahí el fortalecimiento de las áreas de género municipales. Bueno, entonces este informe la verdad que nos da un montón de información y que en el ámbito de las leyes sea el lugar donde se pueda presentar para poder pensar cómo agudizar el ojo para afinar la política pública nos parece que es importante y por eso es el motivo de la declaración de interés de este trabajo realizado por la organización MUMALA. Bueno, y ahora vamos a hablar con Luisina Blanco, que es la coordinadora del de observatorio de Mumalá, para preguntarle cuáles son los números en Argentina y principalmente en Mendoza, que ha pasado en los últimos cinco años. Y si podemos hacer un comparativo, ¿no? Año por año. Bien, eh, en el, en este dosier nosotras registramos desde 2017 a 2021 1.343 muertes violentas a, a mujeres eh, y después podemos... Des en la Argentina. En la Argentina. Y eh, desde allí podemos desglosar eh, distintas características como los femicidios directos, que son aquellos femicidios que se dan eh, directamente hacia una mujer, una niña, un adolescente por su condición de ser mujer, y después los femicidios vinculados que es cuando se asesina a una tercera persona con el objeto de hacerle daño eh, a la mujer objeto de violencia. Eh, y ahí también encontramos aquellos datos vinculados a los femicidios, vinculados por estar en la línea de fuego. Quiere decir, personas que interceden y que para evitar la situación de femicidio terminan siendo también asesinadas por, por este varón. Por eso muchas veces encontramos datos como los dobles o los triples femicidios. Particularmente en Mendoza se perpetraron 50 femicidios el mayor porcentaje está vinculado con eh, femicidios directos y sí en este en este en estos últimos dos años hemos notado que hay un incremento de los femicidios vinculados en nuestra provincia cuando, por ejemplo se, eh, se termina con la vida de un hijo por ejemplo de un familiar para hacer sufrir en este caso a la mujer exacto y también porque bueno nuestra provincia por ejemplo en 2017 y 2018 registró triple femicidios que en, en el total de estos cinco años han sido tres, nueve femicidios, eh, triples femicidios en, en el país, y Mendoza ha tenido tres de estos triples femicidios. Eh, y eh, donde, bueno, no solamente esto, asesinamos a, a una persona del entorno de, de la mujer, sino que muchas veces se dan estas situaciones de eh, múltiples femicidios en un mismo momento digamos En base a la información que tienen, ¿qué creen que puede llegar a pasar en los próximos cinco años, por lo menos para frenar este número? ¿Creen que se va a frenar este número y si no, cómo se podría hacer? Bien, eh, nosotros hemos notado en, en Mendoza un decrecimiento de la tasa de femicidio, eh, al menos en estos últimos tres años, hay una, una tendencia a que disminuya la tasa y, y Pensamos de que eh, las políticas públicas acompañando económicamente a las mujeres y también interpelando a los varones que agreden, es por el camino que debemos ir para que empiecen a disminuir eh, las tasas de, de femicidio y obviamente que la justicia pueda acceder, eh, encontrarse con las mujeres y reparar eh, de manera inmediata proveyendo medidas de protección de derecho en tiempo y a su vez pudiendo acompañar a las mujeres para que puedan sostener estas, estas medidas. ¿Algo más que falte que sea fundamental en la política pública? Bien, creemos que el caminito es la aplicación efectiva de la ESI, porque si trabajamos con niños, eh, adolescencias eh, que, que comprendan la importancia de la perspectiva de género, que comprendan la importancia de la diversidad eh, y que, que sean tolerantes con, con la diferencia, nos va a permitir que vayan disminuyendo los, las tasas de femicidio, que obviamente es una inversión a largo plazo, pero las políticas públicas también tienen que ser no focalizadas en el momento de ahora, sino también proyectándonos hacia hacia largo para que estas situaciones se modifiquen, porque recordemos que la violencia machista es un problema cultural y hay que generar transformaciones desde la cultura. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, nos quedamos con esto último, ¿no? Con que finalmente esas transformaciones se hagan y que los números, como indican por lo menos desde el observatorio, vayan en descenso en los próximos años. Esto es la información que tenemos desde la legislatura provincial. Adelante ustedes. Gracias, Marcela. Hasta luego. Tomamos información con respecto a algunos números que se han dado a conocer y se están dando ahora allí en la legislatura a través de este trabajo de Mumalá con lo que ha pasado en la Argentina y en la provincia de Mendoza. Números que preocupan y mucho, por eso esta nota. Total de femicidios en los últimos cinco años, 2017 al 2021, 1.343. En estos cinco años hablamos de femicidios, femicidios vinculados, que son, por ejemplo, cuando eh, muere, por ejemplo, un niño vinculado a, a la mujer que ha fallecido, por ejemplo, un hijo, y trans, travesticidios también. Tenés 1.162 los directos, 87 los vinculados con niños varones, 65 los vinculados con... Eh, niñas, mujeres y 29, los que decían los trans, eh, transvesticidios. De esta manera para llegar a 1.343 en 5 años, eh, desde el 2017 al 2021 en toda la Argentina. Siempre eh, o sobre todo con preeminencia se dan en el entorno cercano, incluso en la casa de la víctima tenemos que decir que los ataques con arma blanca ascienden al 30%. Con arma de fuego al 25%. Con golpes al 17%. Femicidio por asfixia 15%. Eh, a través del fuego o de algún otro elemento inflamable, 7%. Otras formas de femicidio, 5% y sin datos, el 1%. Todo esto a nivel nacional. Ahora nos quedamos con los números aquí en Mendoza, también lo que ha pasado en los últimos cinco años. Hubo 50 femicidios en los últimos cinco años en la provincia de Mendoza, algunos múltiples como... Decían las especialistas con las que conversaba Marcela recién. Y de estos 50 femicidios en los últimos cinco años en Mendoza, el 70% son femicidios directos y el 25% vinculados. De esta manera es el informe al que llega Mumalá a nivel local y a nivel nacional con lo que está pasando en la Argentina. Una preocupación, la violencia machista que hay que erradicarla de una buena vez por todas para terminar con estos números que realmente son muy pero muy tristes.